Hola, cacahuates, bienvenidos a Tail. Supongo que sabrán cómo funcionará esta serie, el título dice todo. Bueno, este capítulo, traigo frescas noticias sobre Undertale. Echemos un vistazo. Tail ya cuenta con su tráiler oficial. Según su creadora, Naomi Mikol. Es un tráiler que espera que es sirva a todas las personas que no estaban interesadas en el fanfic. Undertale Amino entra en concurso. La plataforma Amino, específicamente en la comunidad de Undertale, se formuló un concurso para saber quién diseñará el icono de su comunidad. El icono ganador será colocado como icono de la comunidad. Aquí puedo ver algunas de las mejores imágenes como sea que gane la mejor. Y thundertale UAS Realistic 14. La sarcástica serie animada creada por Smash Beach Anime Illions, tiene nuevos episodios. Sobre más de lo mismo, pero las videoreaciones no se han hecho esperar. Y la noticiota de este capítulo es. Undertale ya está disponible en PS4. Este gran juego que nos motivó y fascinó a todos, acaba de llegar al mundo de las consolas. Y no es para menos esto se esperaba desde hace un año. No sé ustedes, yo lo quiero. Empecemos con algo suave y bueno. rangar Tail tiene su tráiler oficial. Este tráiler tiene una duración de 6 minutos y fue creado por Naomi Mikol. Si el fan comic no te interesaba, pues mira el tráiler. Según las palabras de Naomi, este tráiler es un resumen para saber sobre la serie. Es perfecto para poder empezar a ver su cómic. ¿Qué les parece si echamos un vistazo al tráiler? Yo aún era muy joven para entenderlo. Mi padre nos contaba a mi hermana y a mi historia sobre el reino bajo la tierra. Que eran malos y querían quitarnos nuestro reino. Pero... Las personas que llegaron, la familia Dreamur, eran completamente diferentes a lo que mi padre nos contaba. Ellos eran muy amables. El rey Asgore, la reina Toriel, eran las personas más encantadoras que había conocido. Y su hijo, Asriel, junto con mi hermana y yo, nos volvimos inseparables. Éramos los mejores amigos. Pero un día padre cambió se volvió frío y distante expulsó a la familia Dreamur y declaró la guerra contra su reino jamás nos explicó la razón y nunca pudimos volver a verlos Oh, eso era lo que pensaba no sé no sé Chara, yo también los extraño yo también extraño a papá yo también extraño a mamá Pero... ¿Chara? ¿Chara? ¿Dónde estás? ¿Chara? ¡Chara! Quizás fue el bosque, tengo que buscarla ¡Chara! ¿Estás aquí? Que quede claro que este es un resumen del tráiler original, el cual dura 6 minutos. El link para verlo completo estará en la descripción. <risa> Undertale Amino, no se ha quedado detrás de la festividad. Ahora está pensando en rediseñar su logo, para esta navidad. Hicieron un concurso, en el cual la gente diseñaría el nuevo logo para estas fiestas. Tú puedes participar, tan solo descargate Undertale Amino y busca el concurso. Ojalá me pagaran por esto. Este nuevo capítulo de If Undertale was Realistic 14 tiene algo que lo puso en este video. Pocas personas reaccionaron a él. Esto es extraño, ya que el resto de sus entregas habían contado con más de, 345 videoreacciones. Contando cada ruta. Esto podría significar de que Undertale se está olvidando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que con el tiempo volverán las videoreacciones? ¿O creen que para el 2018, nadie recuerde que fue Undertale? En mi opinión, probablemente sea así. olvidemos las noticias tristes. Veamos algo feliz. Undertale ya está disponible en PS4. Así es, aunque esto sucedió hace un tiempo, era necesario que hablara de esto, este juego ya está disponible en las consolas, PS4 y, PS Vita. Para todos nosotros, es un alivio que algo tan esperado, al fin se cumpla. Si recuerdan bien, en la previa de la conferencia de E3, PlayStation se ha anunciado que el juego tendría versión en PS4 a lo largo de este mismo año tanto en formato físico como descargable. Y como ven, no era broma. Para todos los fans de PS4, ya pueden disfrutar la experiencia de Undertale en su consola. Echemos un vistazo al tráiler. PlayStation owners will finally feel the rush of burning in hell. folks we've got a special physical version of Undertale that comes with an illustrated story booklet as well as a beautiful collector's edition box set that includes the game the booklet the official soundtrack and a dazzling gold plated musical heart locket Undertale for PlayStation 4 part of a complete breakfast also coming to PlayStation Vita Vaya, después de eso, estoy seguro que quiero la versión del coleccionista. ¿Pero qué? ¿64 dólares? Eso sería 1.105 pesos. Ni modo igual ni quería. Bueno, gracias por ver este video. No olviden seguirme en Twitter como arroba level 7000 barra baja locudo. Suscríbanse y den like. Los saludos de este video son para, Leonardo 3. Daniela Romero. Zuliro 2500. Y, Lupisalas. Si quieres un saludo no olvides suscribirte. Saludaré a los que lo hagan, en el próximo video. Un saludo, y el cacahuate Cristo los bendiga. Antes de irte, no olvides pasarte por mi página. Un mundo de level 7000. Aquí podrás elegir si ir a mi sección de dibujantes, o de loquenderos. Aquí podrás encontrar contenido que no hallarás en el canal. Podrás ver mis vídeos más recientes, y más populares. Además que podrás dirigirte al canal con tan solo un clic. Entra ya en, Un Mundo de Level 7000. Link en la descripción.